Muy buenos días amigos de la prensa, saludo aquí a nuestra viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivedes Espinosa, a nuestro director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Reinaldo Yugra. Bueno, estamos aquí para eh, dar una explicación de la normativa que se ha emitido en relación al tema de la reprogramación y refinanciamiento de los créditos. Como ustedes saben, hay eh, una medida relacionada al diferimiento de los créditos que eh, está vigente y que eh, finaliza el 31 de diciembre. La medida que estamos implementando en este momento es para generar certidumbre en la población en relación a qué se va a realizar o qué, qué va a ocurrir posteriormente. Nosotros ya hemos sacado un decreto supremo en el que hemos establecido que el sistema financiero va a reactivar el sistema, la, este tema de los créditos diferidos a través de la eh, reprogramación de los mismos va, y también el refinanciamiento. ¿Qué significa aquello? Personas que tienen actividades productivas, microproductores, van a poder refinanciar y esto les va a ayudar a volver a movilizar sus recursos, su capital de trabajo y van a poder otra vez generar la actividad económica que anteriormente tenían a la pandemia. Entonces, nuestro decreto supremo está estableciendo que a partir ya de, de la fecha de vigencia de este decreto, las entidades financieras pueden citar a sus prestatarios para ver la posibilidad de refinanciar su crédito. Y aquello les va a permitir activar otra vez la, su eh, actividad productiva, va a revitalizar su actividad productiva y se van a ir recuperando paulatinamente. A partir de aquello también van a poder ellos reprogramar, ¿no? Las entidades financieras pueden eh, hablar con sus prestatarios para re, eh, reprogramar los créditos, ¿no? y ello va a permitir también alivianar el peso de las cuotas. Entonces, la tarea está ahora en cancha de las entidades financieras que van a tener que convocar a sus eh, prestatarios e ir acomodando y ir eh, charlando con ellos para reactivar la economía a través de esa, de esa manera, refinanciando y reprogramando. Adicionalmente nuestro decreto supremo establece que eh, los montos que se estaban computando como intereses adicionales se suspenden, no se van a cobrar y ello porque no es correcto. Ha habido una mala aplicación del diferimiento porque la ley fue, eh, fue escrita con la idea de que las cuotas tanto capital e intereses, queden congeladas y no surta ningún interés extraordinario o adicional. Sin embargo, una mala aplicación e interpretación, tanto en el decreto supremo como también de las anteriores autoridades de ASFI, la anterior autoridad de ASFI, en el gobierno de facto, les permitió a las entidades financieras ir generando este interés adicional que no lo van a cobrar las entidades financieras. Por lo tanto, eh, vamos a hacer una explicación lo más didáctica posible en relación al eh, tema relacionado de, sobre estos intereses adicionales. Voy a pedir, por favor, que si ven acá, al 31 de marzo del 2020... Eh, las entidades financieras han aplicado el diferimiento, o se han congelado las cuotas, que en Bolivia son cuotas fijas, y han congelado obviamente el capital y el interés. Por eso son capital diferido e intereses diferidos. Pero una mala interpretación de la norma eh, ha activado que sobre el capital que estaba parqueado y diferido, se empiecen a cobrar ahí en esas barritas amarillas el interés adicional, ¿no? interpretando una normativa del Código de Comercio, de manera tal que eh, eh, estas, estos intereses iban aumentando en el tiempo. Obviamente, si no vas bajando tu, en la cuota tu capital, obviamente que va a ir aumentando los intereses. Y estos intereses adicionales se han ido acumulando y devengando en los balances de las entidades financieras. No lo van a poder cobrar porque el, nuestro decreto supremo está prohibiendo aquello. Lo que va a ocurrir a partir del primero de enero es que las personas van a poder pagar, van a tener que hablar con las entidades financieras y las entidades financieras van a, trasladar estas cuotas al, al mes siguiente del, de la finalización del préstamo. Es decir, si yo tenía un préstamo, por decir, hasta octubre del 2024 y me han hecho el diferimiento, seis meses después del octubre de 2024 van a tener que las entidades financieras cobrar este, estos estas cuotas diferidas y fijas, según lo que estaba establecido en el contrato. Si mi cuota era por 3.000 bolivianos, 3.000 bolivianos me van a tener que cobrar a partir de octubre del 2024, en este ejemplo hipotético. Noten cómo eh, era complicado y confuso la aplicación del, del esquema de diferimiento en la anterior normativa. Si yo tenía, por decir, una cuota de 271 dólares, 271 dólares con 95 centavos, y entraba a la modalidad de diferimiento y pedía que la entidad financiera me haga un prorrateo de estos, de estos pagos, al final mi cuota iba a subir a 739,85, algo que no estaba en la capacidad de pago que tiene el cliente. Si me ponían en la última cuota, vamos a pensar en noviembre del 2024, en mi ejemplo, eh, eh, en este ejemplo eh, que les daba, mi última cuota hubiera sido de 3.659. Ahí digamos, pensamos que si terminaba mi crédito en diciembre de 2021, en enero del 2022, tendría que pagar todo el diferimiento como un valor de 3,659,77 centavos y también ello podría haber generado una, una probabilidad de no poder hacer frente con, esto, con esta obligación. En cambio, ahora, si mi cuota era de 271,95 centavos, se va a mantener en el tiempo la misma cuota y al final del periodo de mi, de mi contrato eh, con la entidad financiera, después del último mes voy a pagar los meses diferidos con, la misma, con el mismo valor de cuota. Creo que con aquello nosotros estamos dando certidumbre a la población para que el, los, las personas que han entrado en, el, en la modalidad de diferimiento puedan hacer frente a... Aquello. ¿Por qué? Porque van a poder refinanciar, tienen que charlarlo con su entidad financiera, y todo este mes de diciembre para hacerlo, y también reprogramar para que la, la carga de la cuota esté acorde a la realidad que tienen los prestatarios. O sea, en ningún caso las cuotas van a ser superiores a lo pactado, podrían ser menores si hay una reprogramación de por medio. ¿no? Entonces... Eh, el gobierno nacional está aplicando esta normativa y eh, nosotros eh, estamos siempre protegiendo el interés de los consumidores financieros. El interés adicional no va a ser cobrado, se ha eliminado esa posibilidad, como estaba en el espíritu de la ley. ¿no? La ley decía que no se iba a cobrar ningún interés adicional de ningún tipo o extraordinario. Nosotros hemos corregido lo que en el decreto supremo y en la normativa equivocada, en la, norma, en la interpretación equivocada y en la normativa que salió en ASFI, daba la posibilidad de que las entidades financieras computen este interés adicional. Por otro lado, estamos sacando otro decreto supremo por el cual, eh, eh, los límites que se habían establecido para el crédito regulado, es decir, crédito productivo y en vivienda social, vuelva a tener los límites anteriormente establecidos. Eh, es necesario hacer eh, comprender que el crédito productivo es muy importante. Y van a volver a vigentarse los límites anteriores, ¿no? que estaban de, habían bajado de 60 a 50 y de 50 a 40. Entonces, se está volviendo a reponer eh, esos límites. Entonces, eh, estamos estableciendo que los nueve meses de diferimiento van a ser trasladados a la, al último mes de la cuota del... Eh, contrato que tenían nuestros prestatarios, ¿no? Entonces, eh, con eso el presidente está cumpliendo con lo que había establecido de que no era posible de que se les cobre un interés adicional a los prestatarios, porque no era correcto. Entonces, la emisión de nuestro decreto 4409 va a normar esta, eh, esta situación. Vamos a solicitar a nuestro director de la ASFI haga cumplir esta situación. Aquellas personas que hayan, por alguna razón, pagado intereses adicionales, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero va, eh, va a verificar aquello, este extremo, en las entidades financieras. Y obviamente va a solicitar que haya esa devolución de esos intereses adicionales que no fue correcto su cobro entonces con, la, con estas medidas nosotros estamos dando la posibilidad de que eh, las operaciones de crédito con plazo residual de dos años más o menos que tengan un prestatario puedan reprogramarse de forma estructural hasta no más de cinco años. Es decir, hay dos a tres años que pueden volver a reprogramar nuestros eh, prestatarios de tal manera que haya un alivio en la cuota, pero esto va a ser evaluado, obviamente, por la entidad financiera. Si en un año puede volver a pararse nuestro prestatario, ya sea en microcrédito o en otra modalidad de, de crédito que tenga con la entidad financiera, pues en, eh, convendrá con, el, con la entidad financiera el periodo en el cual pueda reprogramar su crédito. Entonces, eh, con esto vuelvo a repetir, estamos cumpliendo lo que se había establecido en su momento. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que la reprogramación y la, evalu la evaluación de la capacidad de pago que tengan nuestros prestatarios no solamente va a contemplar los flujos eh, de ingresos efectuados, ¿no? porque si ahorita muestro mi flujo de caja, yo productor y no he vendido nada, pues la entidad me va a decir, señor, no le puedo reprogramar. Hay que evaluar los flujos de caja futuros que pueda tener este productor o este microcrédito para darle la oportunidad de reprogramación. Entonces, en el decreto supremo se está instruyendo que las entidades financieras puedan también considerar, tienen que considerar, la proyección del flujo de caja. ¿no? Y con aquello estamos corrigiendo de manera anticipada, no para llegar el primero de enero y buscar una solución. Ya tenemos todo este mes para que las entidades financieras establezcan sus cronogramas de visitas o de eh, llamar a sus prestatarios para entrar en esta evaluación. Eh, no, no. Pueden hacer las preguntas, compañeros de la prensa. Ministro, buenos días, por favor. Una aclaración, creo que ya respondió, pero me gustaría esta especificación, por favor. La, la, ¿El refinanciamiento implica, o por lo menos podría implicar, un mayor monto? Eh, esa es la primera consulta en el tema, por favor. Y otras dos, si me permite. Eh, esta aplicación para el pago del bono contra el hambre, eh, ¿Cuándo podría estar lista? Esa es la consulta. Y eh, la última, por favor, los empresarios, bueno, la Cámara Nacional de Comercio está estimando un crecimiento de 4% para el próximo año. ¿Usted concuerda con esa apreciación? Por favor, esas tres consultas. le Bueno, run. en relación a tu primera pregunta, eh, claro, le van a poder, es un monto adicional, porque en este momento no tiene capital de trabajo, no puede pararse este prestatario, que está en el área productiva de productivo del comercio, necesita una inyección de recursos para que pueda eh, volver a generar la actividad productiva y económica que tenía. Es un monto adicional. Eh, a eso se refiere el refinanciamiento. En relación a la app, estamos eh, perfeccionando la aplicación del mismo. Antes era sincrónico, eso significaba que había un periodo de tiempo para confirmar el abono, pero ahora hemos instruido que todo esto sea en línea y que el, la persona que pueda eh, aplicar este abono en cuenta lo, haga, lo tenga en línea. O sea, que la confirmación del abono sea instantánea. Obviamente, después de haber cumplido todos los requisitos de validación de que es beneficiario del bono contra el hambre. Esta aplicación la vamos a tener ya así perfeccionada la siguiente semana para que no esté nuestro, a nuestro beneficiario dudando, me habrán depositado, ¿no? Y esté mordiéndose los codos de nervios y saber si ya le han depositado el abono del bono contra el hambre. ¿no? Eh, adicionalmente, eh, este refinanciamiento tiene que ser eh, para ayudar a las a los productores, a las actividades económicas y no orientado a cobrar intereses adicionales. ¿no? Eso también lo estamos diciendo claramente en este momento. Y no debe cobrarse ningún interés adicional. El decreto supremo es claro en, en ese sentido. Y la, eh, el guarismo que da la Cámara de Comercio, bueno, ellos tendrán sus estimaciones Tendrán sus supuestos para estimarlo. Nosotros tenemos otras proyecciones que las vamos a hacer conocer en su momento, que son más optimistas y que eh, dan una luz de esperanza para que la economía tenga un crecimiento como ha tenido eh, en los 14 años donde hemos estado como gobierno. El compañero de Bolivisión, por favor. Ministro, buenos días. Víctor Hugo Rojas de Bolivisión. La consulta es qué va sí. a pasar, yendo un poco más atrás, con la gente que ya se apegó a la situación de los pagos Con el anterior decreto Que se lo ha criticado hace un momento Porque ya han estado pagando Y cobrando interés sobre interés Los bancos han estado llamando a los prestatarios Para que se pueda pagar, aunque sea el interés Decían ellos, y este interés Sobre interés que gráficamente se lo ha mostrado ¿Qué va a pasar en estos casos? De pronto habrá eh, la autoridad que pueda colaborar A esta gente que ya se apegó Gracias eh, Víctor Hugo, te aclaro, no ha sido un cobro de interés sobre interés, ha sido un cobro de interés adicional sobre el capital que ha estado ahí eh, diferido. Entonces, porque esa otra figura es anatocismo y está prohibida. ¿no? Lo que se han acogido las entidades financieras es a un eh, artículo del Código de Comercio, el 1310, 1310, donde podían cobrar o sea, se interpretaba que podían cobrar sobre el, el capital diferido. ¿no? Estas personas que ya han hecho este tipo de pagos, bueno, eh, la Autoridad de Supervisión Financiera, por eso aquí está nuestro director de la ASFI, sí. va a eh, evaluar qué entidades han hecho este tipo de cobros para solucionar ese, ese problema, ¿Un recálculo? un recálculo o la medida que sea conveniente. Llega ¿Eh? por favor. Buenos días, señor ministro. Eh, Hans Peñosa, de Gigavisión. La consulta es la siguiente. Prácticamente la confederación de empresarios, eh, perdón, de microempresarios de Bolivia ha solicitado a su autoridad que pueda ampliar el diferimiento por seis meses hasta la gestión 2021, porque señalan que están en crisis económica y se ven imposibilitados en pagar sus créditos de la, de la banca. Y la segunda consulta, por favor. Los empleados privados están pidiendo una facilidad de fondo de, eh, de garantías, en este caso, que puedan acceder a la banca para lograr un pago del aguinaldo y de los tres salarios de fin de año. ¿Se puede acceder a esa facilidad que piden los empresarios, por favor, ministro? Bueno, a ver, eh, eh, tú comenzamos por la última y me repites luego la primera. A ver, en relación a, este, a lo que están solicitando los empresarios, usar el fondo de garantía para, para el aguinaldo, no hemos recibido ninguna solicitud en concreto a esta cartera de Estado. Así que nosotros vamos a, cuando llegue, a evaluar aquello. Y tu primera pregunta, por favor. ¿Pero la la ah, ya. El que que el sí. La bueno, el, la idea del diferimiento, eh, como originalmente la, fue planteada en la ley, era correcta, pero la mala aplicación ya hace inviable en este momento volver a aplicar, ¿no? Porque... Ahí ya la, el, el sistema financiero tendría bastantes problemas y ahora hay que preservar la estabilidad del sistema financiero. No podemos nosotros ser irresponsables de aplicar otra vez un diferimiento y quedar en, en laxo la, la solución. La que, está, la que se ha pro, propuesto en el decreto supremo es la más adecuada, es la correcta, para reactivar la actividad económica de las personas que han entrado en este proceso de diferimiento. Y también aliviar, a ser racional la, capa, la, la capacidad de, de y la posibilidad de hacer frente a los pagos de las cuotas. Creo que es racional la, la medida que se está planteando. El otro es realmente postergar la solución otros seis meses y no ser responsables con el manejo del sistema financiero boliviano. Cristo TV. Ministro, buenos días. Un poquito acotando la pregunta de mi colega. Eh, este tema, eh, este decreto que lo sacaron recién, va a coger también a las personas asalariadas, no sé, la persona común y corriente, eh, que bueno, tiene también eh, cuentas en los bancos, le va a coger también para ellos, y el tema también, la segunda pregunta, eh, sobre el bono contra el hambre, ya muchos sectores sociales están pronunciando eh, y están protestando, aquellos que recibieron el bono familia, ya hay marchas de protesta, algunas movilizaciones de padres de familia, ¿Esto ya es un tema cerrado? Ya, ¿Ya no se puede conversar más? A ver, eh, en relación a tu pregunta relacionada con, con el hecho de que los, eh, los asalariados pudiesen... Bueno, yo digamos, si tengo ahorita un crédito y me acerco a mi oficial de crédito y le le explico cuál es la situación con, por la que estoy pasando, me pueden evaluar si me van a reprogramar. Y no está, en ningún momento ha estado, digamos, vetada aquella posibilidad. Pueden hacerlo, si sí, sí desean. Pero aquí estamos hablando de las personas que se han acogido al diferimiento y que puedan salir de esta situación con un refinanciamiento y una reprogramación. Ahora, las personas que también puedan mostrar algún tipo de... De problema pero hay que justificarlo, ¿no? No solamente es pedirlo, porque también eh, hay que hacer un balance cuando uno también hace su reprogramación o su refinanciamiento, también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, eh, hay que eh, evaluar todas estas posibilidades. Si uno también es un buen pagador, siempre está en la lista azul y siempre también eh, se beneficia de ciertas, eh, ciertos beneficios, ¿no? ¿De qué le puede dar la entidad financiera como una tasa de interés más baja o ver el tema de las garantías, no? Entonces, siempre hay que acudir a la reprogramación por motivos correctos y verdaderos, no por simplemente eh, generarse una holgura, no? Porque también eso en un próximo crédito también siempre queda un antecedente y es evaluado. Entonces... Obviamente, si uno ha entrado con ese problema y lo verifica, bueno, es una realidad, es una necesidad latente hacer la reprogramación o el refinanciamiento para lograr que este prestatario pueda sal salir adelante y no golpee con impagos en la mora, ¿no? No golpee la mora. En relación al, a la otra pregunta sobre si la posibilidad todavía sigue abierta, nosotros son, simplemente hemos hecho cumplimiento de lo que decía la ley 1330, de quiénes eran los beneficiarios y los recursos acotados para el pago a los mismos. Es decir que eh, al final del día, quiero que quede claro, nosotros hemos usado estos recursos como dice la ley. Y eh, no podríamos ser irresponsables de decir si sí, hay una posibilidad de, de darles el, un bono, porque no está en nuestra disponibilidad en este momento. Es irresponsable, sería irresponsable desde esta cartera anunciarles que va a haber un bono para estas personas si no hay los recursos. Entonces queda claro que nosotros simplemente hemos aplicado lo que decía el, la ley 1330 en relación a quiénes son los beneficiarios y los recursos disponibles para hacer frente a ese pago del bono contra el hambre Activos Bolivia. Ministro, buenas tardes. Tres consultas quisiera hacerle, por favor. Quisiera precisar de qué cantidad de cartera de crédito estamos hablando que ha sido diferido hasta este mes, de marzo a diciembre, y en este marco ver en qué, estado está, en qué situación está la mora. Por el otro lado, la empresa privada ha pedido, ha solicitado al gobierno ...la necesidad de financiar aproximadamente 600, entre 600 y 700 millones de dólares... ...que obviamente por este diferimiento de créditos no se estuvo eh, dando curso por los problemas que acarrea. Y lo segundo, quisiera saber, ministro, si es evidente o no... ...que la banca recibió una inyección de capital a lo largo de estos 9, 10 meses... ...con recursos de las AFPs y si es así, ¿de qué monto estamos hablando?... ¿Y en qué situación real se siente, se está el Sistema Financiero Nacional? Bueno, a ver, eh, en relación a recursos que hayan venido de las AFPs para, para solventar o apoyar, digamos, eh, eso lo vamos a evaluar porque se han creado tantos fondos que no tenían realmente el financiamiento adecuado, entonces nosotros vamos a eh, ver si ha habido este, este tipo de aportes o fondos que hayan ido a solventar al sistema financiero. Obviamente había el Caprocent que, que estaba ahí para el apoyo del sistema financiero, pero no ha funcionado de manera adecuada. Hay que rediseñar todas estas medidas que no han sido bien pensadas para que le demos una inyección al sistema financiero de forma adecuada. Entonces, Estamos evaluando toda esta madeja de normativa entreverada que eh, en muchos casos no tiene ni pies ni cabeza porque no tiene ni financiamiento. En relación a la cartera que ha sido diferida, le voy a pedir aquí a la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ibede si Espinosa, pudiese darnos esa información. sí, eh, la... sí. Bien, la cartera que ha sido diferida son 2.685.000 millones de dólares y estamos hablando de un número de operaciones de 1.5 millones, ministro. Son 2.685 millones de dólares que estaban en esta eh, categorización de diferimiento y eh, correspondía a un gran grupo de microcrédito, ¿no? La mayoría son un 46% está relacionado con la parte de microcrédito, 46,3%. Entonces hay una tarea importante para toda la banca de ir viendo esta, esta reprogramación, refinanciamiento de este tipo de créditos. No, pues está todavía, eso no no, no no, está subiendo. El problema era que el primero de enero, cuando muchos vayan y o, o podrían haber ido a declararse que no podían pagar, ahí sí va a haber el problema. Por eso hemos, estamos dando la solución con el tiempo debido para que eh, las entidades financieras puedan ajustar y hacer este tipo de solución con los prestatarios de manera adecuada y oportuna. Bueno, ahí los bancos eh, viven de otros servicios también y eh, de seguro que esa situación ya no es sostenible pueden haber eh, quemando parte de, de previsiones eh, quemar parte de las utilidades pero no no, no, no no vemos ahí que haya explotado la mora, no lo ha, no ha ocurrido eso podría ocurrir ...si no tomamos esta solución... ¿no? Finalmente ...debemos... A... Ay, ...debemos ahí ser responsables con el sistema financiero... ...perdón, finalmente vamos a dar paso a CCB... ...que es la última pregunta... ...ministro, buenos días, sí. por favor... Eh, ...los empresarios privados y varios sectores... del empresariado ha pedido y ha solicitado una inyección... De, ...para reactivar la economía de más de 7 mil millones de dólares... Eh, ...se está viendo la manera de cómo... ...de dónde sacar esta, esta inyección... ...han indicado que el bono contra el hombre va a apoyar de alguna manera... Sin embargo, se necesita más dinero. La siguiente pregunta, por favor, ministro, si nos puede aclarar algún detalle acerca del segundo decreto supremo sobre los límites que está indicando usted, por favor. Y lo último, los últimos datos, por favor, ministro, de cuánto ya se habrá pagado del bono contra el hambre hasta, la, hasta el momento, por favor. Bueno, siempre, bueno, los, los empresarios están planteando un, distintos, distintas cifras, ¿no? Dependiendo de de la, decir, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, y eh, nosotros sí estamos preparando un paquete importante de, de recursos donde la inversión pública va a ser un elemento fundamental de recuperación de la economía que va a reactivar esta parte de la demanda interna, ya lo estamos haciendo con la demanda interna del consumo, con los bonos, con el bono contra el hambre que es una medida social de nuestro gobierno. ¿no? Eh, la presidenta, sea, la eh, presidenta de facto, Áñez, se atilda como la impulsora y creadora de los bonos cuando ustedes son eh, conscientes de que esta medida, estas medidas sociales nosotros las hemos venido implementando hace 14 años atrás. Por lo tanto, nuestra política económica y social va a estar dirigida a siempre darle espaldarazo a la demanda interna vía eh, estas transferencias condicionadas al consumo pero también a la inversión pública que ha sido uno de los motores fundamentales de nuestro modelo y obviamente vamos a sacar unas medidas específicas para apoyar al productor, al crédito productivo ¿no? entonces... Eh, nosotros estamos haciendo la evaluación responsable de las fuentes de financiamiento eh, para de ese tipo de apoyo que vamos a sacar próximamente. En relación al segundo decreto, aquí nuestra viceministra de Pensiones y Servicios Financieros va a hacer una explicación de eh, la eh, reposición de los límites. Gracias, ministro. Buenas tardes. En realidad, el anterior decreto supremo que han emitido el gobierno de facto, debajaba en un 10% los límites que se ven establecidos para la cartera productiva y de vivienda de interés social. Lo que estamos haciendo con el decreto supremo es de nuevo eh, reponer los límites que, que teníamos. Es decir, en el caso de la banca múltiple, estamos subiendo los límites que habían bajado de 50 a 60%. En el caso de los bancos pymes, de 40 a 50% y en el caso de las entidades financieras de 40 a 50%. ¿Esto por qué? Porque creemos que efectivamente las entidades financieras para que realicen la tarea de inyectar recursos a estos sectores necesitan volver a estos límites. Eh, es verdad que muchas entidades ya están y tenían este límite y se está dando un plazo hasta marzo del 2021 para aquellas entidades que no han cumplido para que puedan cumplir con los límites establecidos. Como les decía, el propósito de estas medidas es que se inyecte recursos al sector productivo y también a lo que es los créditos de vivienda que se de vivienda de interés social que se habían visto paralizados para incentivar a, también a estos sectores. Eso es, en resumen, ministro. Muchas gracias. Bueno, hasta el día de ayer estamos ahora eh, recibiendo la información del hasta el día de ayer eran eh, más de 114 mil personas, 114 mil 609 beneficiarios que habían cobrado el bono contra el hambre. ¿no? O sea, y lo vamos a ir actualizando en la página de la gestora. Um, eh, nosotros eh, estamos muy satisfechos, las personas han acudido de manera masiva a todo el sistema financiero y el día de ayer se nos reportaba que ya no habían las colas que habían en los anteriores bonos porque la gente ha entendido que puede ir a muchas entidades, puntos de atención financiera que brinda nuestro sistema financiero boliviano. Gracias.